Bueno, eh, vamos entonces con el sondeo. Así que atención a la gente que estuvo ayer en el Estadio Julián Javier. Los aguiluchos, ayer, los aguiluchos pegados. <ríe> atención a los traicioneros de este pueblo. <ríe> y, pero, y ahorita dicen, soy orgulloso, soy de 5-6. Pero aguilucho. Pero soy aguilucho. Y no han ido y al estadio. ayer estuvieron aquí. Néstor Flow y Camila Merejo en el Estadio Julián Javier en el partido entre las Águilas y los Gigantes. Les preguntamos a los fanáticos sobre distintos temas del béisbol invernal dominicano y sobre todo los gigantes del Cibao. Bueno, esa gente tiene que decir. Gua, ella debutó en... ¿eh? <risa> no, yo, yo creo que va Ken Griffith también. Ken Griffith. Ken Griffey. que hacer esa pregunta de, de Ken Griffey. <risa> sí, ¿eh? sí, anunciaron a Ken Griffith. Así que vamos a ver el sondeo de los Osobrosos. <risa> Señores, estamos aquí en el Julián Javier, las águilas y los gigantes. Neto Flow reportando para los Osobrosos. Allá vamos, Camila. ¿Cree usted que la falta de Kelvin Gutiérrez y Moisés Sierra está afectando al equipo? Eh, sí, sí, porque siempre que hay un pelotero que no está en el arnó, siempre hace falta. Y esos son los peloteros que le dan la bujía al equipo. Sí, hacen falta. ¿Cree usted que Moisés Sierra y Kelvin Gutiérrez le está haciendo falta al equipo de los gigantes. Sí, sí, sí, sí, está haciendo falta al equipo de los gigantes para reforzarle mejor. Kelvin Gutiérrez y Moisés Sierra. ¿Cómo fue? Kelvin Gutiérrez y Moisés Sierra le están haciendo falta al equipo. Claro. Sí, sí, claro, claro. Aquí estamos en el play y nos encontramos con el artista J-Dream activo. J-Dream, ¿de quién tú eres, gigante o águila? Bueno, tú sabes que somos de aquí de San Francisco, Macorís. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué, dónde vamos a ir? Los gigantes, está ah, bien. Claro. Tú como fiel fanático de los gigantes. ¿Tú crees que le hace falta a Kelvin Gutiérrez y Moisés Sierra al equipo? Yo creo que sí, yo creo que sí, le hace falta. Pero tú sabes que esos muchachos son muy importantes en este equipo. No necesitamos Kelvin Gutiérrez, Kelvin Gutiérrez de los míos también. Dile que venga para acá. Vemos la garabía del público al verte aquí compartiendo popularmente eh, un artista como tú. Eh, ¿Cómo te sientes en tu pueblo, el agrado de la gente? Bueno, me siento bien, tú sabes que el pueblo siempre nos quiere, estamos compartiendo aquí con toda la gente bonita, toda la gente de San Francisco Macorís, de todas las zonas aledañas, estamos aquí, mi gente. Dale un saludo a Los Osobrosos, canal 10 de Telenor. Mi gente, Los Osobrosos, canal 10 de Telenor, tan querido. Hermano, ¿cree usted que la falta de Moisés y Enrique Irving está afectando a los gigantes? Claro, mi hermano, son dos peloteros buenos de esta liga, que se la saben saber todas, pues son peloteros que tienen conocimiento aquí en esta liga, imagínate tú, son peloteros que dan 100% en esta liga. Gutiérrez está afectando al equipo los Gigantes? Pero claro, tú sabes que eso son las es bujía inspiradora, o sea que ya la directiva tiene que pensar que si están sanos que lo metan a jugar, porque dime, no podemos perder juegos juego ya, esto se está acabando, esta serie regular, entonces tienen que meter. Tienen que meter, un llamado a la herencia. Sí, de urgencia, de urgencia, a ver lo que está pasando hoy. Sí. No. aquí estamos con el popular chan chan de todos los tiempos del estadio volvió chan chan sí. de nueva york ¿Eh? estamos, aquí, estamos aquí compartiendo con nuestro equipo los gigantes de cibao quise hacerle un aporte quise hacerle un aporte a, a la fanaticada del equipo de de, tanto de las águilas como de los gigantes. Así que vine con mascarilla y también con unos chocolates, ya que anteriormente yo venía y daba menta. Ahora estamos dando chocolate para que la fanaticada disfrute de un chocolate, ya entiende. Qué bueno, qué bueno, Chachá. Un mensaje, un saludo ya a los Osobrosos. Ah, no, a los Osobrosos que vengan a apoyar el equipo y que apoyando el equipo apoyamos nuestro nuestro deporte. Así que... Apoyar el equipo, los gigantes. Gracias, gracias. Sí, está haciendo falta. Como se hace la y tiene una lección a muñeca y Gutiérrez hace una, una lesión ahí en la patorrilla. Hace falta en el equipo. Si sí, el regreso de ellos, ¿usted cree que se arregle el equipo? Claro, 100%. 100%. 100% Muchas gracias, hermano. Bueno, hace falta porque son, son gente importante en el, en el juego. Eh, Principalmente Félix Gutiérrez, este muchacho está caliente, pero no, yo no creo que sea, que por eso nosotros dejemos de ganar, yo creo que nosotros vamos a competir y tenemos un juego posiblemente, eh, tenemos un campeonato, nosotros vamos a ser buenos, pues, estamos jugando. Pero un montón, bueno, el Kelvin Gutiérrez, si está lesionado no sé qué ha pasado, este, hace falta ahí, ese, esa alineación, y Moisés Sierra... Es un combate que hace falta, original. ¿Cree usted que Kelvin, Gutiérrez y Moisés están haciendo falta al equipo? Claro que sí, claro, excelente. Esas son la gente que le pone la bujía al equipo. eso son lo que necesitamos ahí. ¿Usted ¿Cree que con el regreso de ellos se arregla la vuelta? Claro que sí, claro. Vamos a seguir ganando. No hace falta el equipo. Eso así. Ya. Señores, esta fue la respuesta de los fanáticos aquí del no, juego de hoy de las águilas y los gigantes de va diciendo que hace falta Moisés Ser y que el bien Gutiérrez para pues, ganar y llegar al round robin. Así que nos despedimos por hoy y nos vemos la próxima aquí en Los Osobrosos. pero eh, Camila no puede hablar de la contentura y de, Ay, ¿de la que, la que la que, la qué por que, que, qué la fue lo que qué le hicieron ¿Eh? tú sabes pelotero <risa> porque ya ya ya ya ya ya casi casi muerte la risa estaba ya hablando ¿Eh? No, yo lo pro, no, yo lo pronotiqué aquí, yo lo pronotiqué y me quisieron, me quisieron castigar y ella se paró y que yo no, porque que tú no sabes de pelota, yo le dije mi hermana, yo sé más de pelota que usted, Ay. los peloteros cuando juegan en serie mundial y se destacan allá, vienen aquí que no hacen nada. Yo decía, yo vienen decía, aquí que no hacen nada y no batean. Si vienen no batean, eres... pues ya yo tengo la experiencia de eso. Nosotros no hemos visto desfilar peloteros que que juegan en la grande liga y van a la Serie Mundial y aquí no no batean ni nada. Entonces ella viene y sequilla y dice que, que no, que, que yo, que tú no sabes cómo. La Pero experiencia, mira, ese, ese hombre... la experiencia va primero <ríe> que la novatada. Sienten ese mira, hombre. Sienten mira, ese hombre. Cuatro malas para Siri. Este hombre, este hombre que vimos ahí, ¿verdad? De, eh, ¿Verdad? Que, y es bueno, es de... rayo de lo bueno, pero no estaba. Sí, pero este hombre es que estaba ahí con los dulces, ¿verdad? Chan, sí. una figura, así un saludo y un abrazo. Wow, a mí me gusta ver eh, los amigos que progresen. Chachan se le ha visto el progreso, ya que vive en Estados Unidos y siempre con su alegría y su armonía. ¿Qué? le da la menta, no está dando menta, va dando el eh, chocolate, ¿cómo se llama, Jorge? Kid, cat, kid. Oh, yeah. Qué, qué, chavas qué. Porque hay que decirlo en inglés. Con mascarilla. Con mascarilla. Mascarilla no, no, está muy buena, bien, sí, pero mira, bien. eso, eso le debería dar vergüenza a unos cuantos aquí que, que ay, no dan nada, ay, que dejar, que de van la, a, que, no, que, que van al estadio alucinado ves, pasaron, y son millonarios. Que dejaron pasar a hambre a, a, a compañeros. Blanco <ríe> le quitó como 10 cacaitos sin felices. <ríe> ¿eh? Y mascarilla ni se diga. Es increíble. También destacando ahí estaba el artista el bachatero Jay Dream apoyando a los gigantes ahí. Eh, <ríe> Saludos ahí al hermano J. Dream Bachata linda. Tiene presentado. ¿eh? Bien, <risa> bien. Sí, J. Dream, tira a la familia musical. No, <risa> está, tú nos presentas después. Sí, nos presenta después. ¿eh? Estamos activos, señores.